con compitruenos, bienvenidos una vez más a Pokémon Espada uh, VGC Loque. Y sí, compañeros, vuelvo a las andadas. Volvemos con esta serie que sé que he estado un poco desconectado. Pero es que no he tenido tiempo, de verdad, ¿eh? O sea, lo he intentado. Pero ya estamos, a tope. Hoy, día del líder de gimnasio. Vamos a vencer a la señorita Hut Hut. O eso espero, ¿vale? O eso espero. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! Sí, vamos a ganar, me pongo los cascos. Y empezamos, para los que no vierais el directo anterior, bueno, eh, obviamente me he rapado, ¿vale? En el vídeo anterior que tenéis de la Liga PokéDraft, y de verlo, cabrones. Eh, ¿Lo veis? Me, me he rapado totalmente, o sea, soy un Krilin de la vida, ¿vale? <risa> terrible, terrible, pero eh, mala idea, mala idea. Yo, ya lo sé, ¿vale? No, no hace falta que lo, que lo digáis en los comentarios, mala idea. Ya está, ya me crecerá el pelo... Y, y todo tranquilo Me pongo los cascos y let's freaking go He pensado que en la ciudad no voy a hacer doble captura Por una razón Ahí solo se puede capturar con la caña Y eh, la segunda es que A ver, eh, yo cuento con las 10 rutas principales Para hacer doble captura En la ciudad creo que no hace falta, ¿vale? ¡Hola! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Lo lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo Y no puede atenderles Estamos trabajando para que la próxima entrega de Pokémon Tenga algo de dificultad... ¡Gracias! ¡Gracias, Masuda! Gra ¡Gracias, por Dios! ¡Ya tocaba! Y algo de investigación y misterio, por favor, que esto que hacéis no parece Pokémon... ¡Exacto! ¡Exacto, joder! Que Pokémon Espada y Escudo es una vergüenza en cuanto a investigación, en cuanto a todo, es, es lamentable. Tranquila, chicas, seguid comprando y yo seguiré Pero bueno... Pero bueno, Masuda, ma, ma, me, me cago en San Pito Pato. Mi poder reside en vuestra nostalgia. ¡No tenéis escapatoria! Es cierto, eh. Nos venden cada año la misma mierda. Y, y porque somos. Porque es Pokémon, es nuestra infancia y por eso lo compramos. Es increíble. Ay. Pobre Masuda. Pobre Masuda, la que le, la que le cayó. Oh, ¡Oh! ¡Oh, Mori! ¡Aquí está! ¡Está eso, Mori! Vale, claro, tiene todo el sentido. ¿No te das cuenta de que hacer algo de dificultad eh, sería hacer un buen juego? No podemos volver a hacer juegos currados, tenemos que seguir la estela de Pokémon GO, un juego eh, de mierda, pero que está triunfando como si no hubiera. Bueno, a ver, eh, eh, que yo mismo juego a Pokémon GO, ¿vale? Eh, está bastante guapo, la verdad. No niego que Pokémon GO haya ha sido un éxito, presidente. Pero precisamente por eso debemos seguir haciéndolo lo mejor posible. Yo le apoyaré de todo en todo lo que haga falta, señor. ¡Chasquido de Masuda! ¡Hostia, León! León, no me jodas que tú eres pro chasquido de Masuda. Me cago en San Pedro Pato. Y, y tú eras. León, señor. Ay, el ganador. El, el, no, no. León, pues claro. Hay que ver lo que has crecido en Twitch con la Liga Pokédraft y la caza de Shinies. ¿Estás a tope? En efecto, León, estás a tope. No hay que negarlo. Y con la Liga Pokédraft, que encima es el organizador, pues ya te cagas. Incluso me debería decir que te veo capaz de superar al mismísimo Ibai... Bueno, igual. Igual me he venido un poco arriba, sí, sí. Te has, Masuda, re, bájate va, No, no, te ha sido arriba No pasa nada, te bajas y seguimos Vale, me pregunto qué deberíamos hacer primero Si el gimnasio o capturar Yo creo que el gimnasio Por una razón, capturar nos va a dar experiencia Y no quiero Así que vamos al gimnasio Voy a ver cuánto están de subir al nivel 28 Cada uno de ellos Porque igual me renta dejarlos en el PC Fuera, coñas Vale, está lejos, está lejos, está lejos están todos lejos ¡Ay, Togetic está cerquísima! ¿Puedo sacar y meter del PC en mitad de las pruebas? No me acuerdo Y además no me acuerdo cómo era esta prueba, chicos Bueno Y vamos a hablar con Boloncio este, ¿no? Hola, Bolifacio era, ¿no? ¡Hola, Bolifacio! Dame una Pokéball. Vale Podría ser mejor, la verdad Cebobol Bueno, para luego para el, el tipo agua Para capturar... Bueno, es que no va a ser tipo agua Las cosas como son a ver, señorita, ¿me voy dejar pasar, por favor? Gracias, hermana. Vamos a ello. ¡Dios! Empieza el líder de gimnasio. Espero que nos dé tiempo en el día de hoy. Sí, sí, sí. Nos tiene que dar tiempo, obviamente. Vamos allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho que no puedo usar la caja de Pokémon durante la misión? ¿Ha dicho eso? Bueno, pues algo, algo me dice que Togetic va a estar cancelado. Espero que no. Es que no queda otra, tío. Me cago en todo. Sí, sí, a luchar, venga. El agua se le debe, sí, venga, vamos a darle caña. Que no tengo todo el día, hermana. Sandra. A ver, Sandra. Y si me roulet y rayhorn. Right Lamentable Vale, roulette roulette cae. Rowlet cae, que por cierto, tengo pendiente hacerle... Bueno, rayo burbuja y aire afilado. Tengo pendiente hacerle una forma a galar, pero se me está atascando. Vale, tengo poco tiempo. Rowlet, ¿por qué no mueres, Rowlet? ¿Por qué no? Y reho un golpe crítico espectacular. Rayo burbuja rejon explota en mil pedazos. Pa tu casa crack. Y solo queda Raúl. Cuidado el tipo planta. No. It No. No. No no no no no no. Ay dios mío. Ay dios mío que no lo he pensado. Soy retrasado mental. Soy retrasado mentalísimo eh. Casi la lío De una manera Ahí está El aire afilado. Roblet para tu casa Ostras Hubiera venido muy bien Un crítico Aunque creo que no lo mataba Tampoco Así que Pensaba que palma Bueno Nabo cancelado Se actualiza la información Pero es que Pablo y Eric Están ahí Ahí tío Pablo y Eric Están ahí Ahí C de paso C de paso Esto qué hacía Si el usuario es el más rápido Permite al objetivo Ser un movimiento justo tras él Adelantándose a pocos más rápidos De momento no de momento no. Sé que tiene su utilidad y lo he visto usar, pero como no lo domino mucho, prefiero esperar, ¿vale? Yo creo que es mejor esperar. Vale, vale, vale, vale, chicos. Este combate se esquiva. Este combate se esquiva. ¡Perfecto! No perdemos ningún Pokémon más de cara a la líder de gimnasio. Terminamos la prueba y estamos in. ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! ¡Uh! Estaba acojonado Es verdad que Octavio está un poco out Pero prefiero dejar fuera a Octavio En plan, eh, último recurso Por si hay algún eléctrico o algo así Que dejar fuera a Pablo y a Eric vale, Que tienen que ser ultra claves Ok, Octavio Te vienes para acá, te voy a quitar Vamos a poner primero a, a Pablo Y a Eric, creo que es una de las mejores combinaciones Y dejamos a todos los demás En la back Es cierto que podría curarles, pero tiene que ser en combate Por tanto no puedo curarles ahora qué picardo, ¿eh? Esto de los líderes de gimnasio es epicardísimo. Cuidado porque puede tener su Dynamax en turno 1, igual que lo tuvo el líder de tipo planta, de... bueno... Sand, ya sabéis. Mira, mira el tatu! mira el tatu! ¿Se ve el tatu? Se tiene que ver el tatu del Piplup, ¿eh? Lo hice yo. ¡Lo hice! Bueno, lo hice todo yo, obviamente. <ríe> Ese tatu... Tattoo... Se ve bien, me cago en San Pito Pato Ahí está, ahí está, el... se ve perfecto el Tato Se ve perfecto ese Piplo Me gusta mucho, tío, es que me hacía mucha ilusión ponerlo ¿Vale? O sea, es lo que hay Chicos Combate, líder de gimnasio vacío Me cago en la leche, es que están mal los textos Algo está mal, no sé lo que es, pero algo está mal Vamos allá Janmo y Kirlia Ok, Janmo y Kirlia ¿Quién dinamaxizará, tío? ¿Quién dinamaxizará? Es cierto que Yamono no me da mucho miedo El tipo lucha no me hace nada El tipo dragón, ahí está Kirlia Tampoco porque es tipo eléctrico psíquico, ¿no? Aunque claro, ser Shay no lo parece, ¿no? O sí lo parece, no me he fijado mm... Vale, espera, Kirlia está a nivel 26 A lo mejor no es su dinamax Voy a hacerle infortunio, por si acaso no lo es Vamos a hacerle focus al Kirlia Focus al Kirlia ¿Dinamaxida? No, Dinamaxida. Vale, bien, bien, bien bien predicho. El que va a Dinamaxida seguramente sea el que está a nivel 27 a tomar por culo. <risa> Podría haber... Bueno, da igual. Cualquier ataque de... De... De este precioso creo que mata... O sea, creo que le quita poco. Oh, ese desarme. Oh, ese desarme. Le quita especias Especies giga max? Ok. Cara susto para el Pokémon más lento del campo. Gracias, eh, señor Yammo. Muy buena idea. Dunspars, vale. Pues voy a hacer focus a Dunspars con, con el Eric. Me voy a centrar en Janmo con un infortunio. Y desarme para Dunspars. Que seguramente sea yo aún más rápido, ¿no? Que ese... Que ese Dunspars puede ser. Buah, esta dupla. Buah, esta dupla, chicos. Golpe crítico. Claro que sí, de nuestro precioso... Lo mataba igual, ¿eh? Lo mataba igual. Ahí estamos. Octavio sube de nivel. Perfectísimo. Y deslumbre... ¡No! ¡No! ¡Por favor, que sea! ¡No! ¡A Pablo, no! Esto es un horror. Un horror terrible. Le quitamos el Bonguri Rojo. ¿Bonguri ro Estoy flipando. Fletchinder. Nivel 26. Vale, sigue sin sacarnos a su Dinamax. Y me da miedo. Me da miedo ese hecho, chicos. Pablo paralizado no me gusta. No me gusta nada. Pero claro, mientras esté el Dunsparce en campo... Tenemos problemas ¿Tengo para curar? Sí Tengo para curar parálisis, Bastante, de hecho Y antiparálisis. ¡Buah! Estoy sobrado, compañeros Ok, pues me lo voy a guardar Voy a intentar Se puede ser un problema, ¿eh? Hidropulso Si tiene algo de tipo volador mm, Voy a cambiar a Luismi Es que va a intentar Paralizarme No creo que me Paralice tampoco a Eric Vamos con Luismi, sí Confío en que, aunque paralice a Luis luego matemos al Fletchinder, ¿vale? Confío en ello. Vamos allá. ¡Luismito! ¡Tú puedes, hermanito! Eres un tanque, Acróbata, ¡LOL! Vale, perfecto. Creo que como no han hecho desarme. Vale, bien, taladradora. Ok, ok, Pablo, aguantas como un crack, como un mastodonte, no te paralices. Y es, es, es increíble. No se paraliza, es brutal, es maravilloso. Y lo mata de un golpecito, claro que sí. Ahí estamos. Sube Pablo, sube Eric. Bien. Ahora, ahora, ¿quién se ríe de, de mi equipo, chavales? ¿Quién se ríe? Salandi. Nivel 26. Se ha guardado al Dinamax para el turno final. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema, chicos. Me da miedo Pablo. La verdad. Me da miedo que pueda morir. No creo que muera. Pero... Por alguna razón me da miedo. Voy a hacerle focus al, a este. Mm, Nada, voy a hacerle hidropulso a Dunspars. Dulce aroma. ¡Eh! Te lo compro, crack. Me parece estupendo que el Taladradora, que seguramente venga ahora mismo, no me haga crítico. Eso sería importante porque me mata, ¿eh? Un crítico me mata, ¿eh? Uf, ese Dunsparce, ¿cómo aguanta, tío? ¿Cómo aguanta? Vale, nos quitamos al, al Salendid de en medio. ¿Y qué ha hecho ese Spars para ser el último? No lo entiendo Luis Visual 27, estupendo Quiero aprender Torbellino Nah Torbellino no está mal Pero ahora no Deslu Ah, vale, deslumbrar Ok Esto es malo, obviamente, pero bueno Solventable Talonflame ¡Lol! No te creo su Dinamax No te creo Talonflame Dinamax Buah, buah, buah, buah, buah. Estamos jodidos, eh. Estamos muy jodidos aquí, eh. Buah, encima ha sido un sparse. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Estoy por sacar a Octavio aquí. Sacrificarlo. Y dinamaxizar a Luis, mi tío. Creo que sería incluso la mejor jugada. A lo mejor. Bueno, espérate, a lo mejor Ghost es capaz de aguantar algo de ese de ese Talonflame Lo dudo un poco Pero sí, como el, va a hacer taladrador... Sí, vamos con Ghost Metemos a Ghost Y aquí voy a voy a dinamaxizar Me sale mal ah, No, no, voy a, voy a curarle la parálisis primero Sí, voy a curarle la parálisis primero Es un poco arriesgado esta jugada, ¿vale? Sé que es arriesgada Se viene el dinamax, obviamente Primero el cambio no quiero, no quiero ni verlo, tío No quiero ni verlo No quiero ni verlo Ah, ¿no? ¿No hay Max. ¿O es que esto, el objeto va primero? Vale, sí El objeto va primero El público hace la ola Pero tú harás un océano Dreadnought Dreadnought Vale, es que sí Perdón, perdón Perdón, ese texto es fijo No me había fijado, hermanos Eh... Talonflame Majestuoso Maravilloso Espectacular A ver a quién ataca esta es, la, esta es la cosa A ver a quién ataca Maxi ataque Por favor, que no vayas a por el, a por el... ¡Ah, no! Vale, vale, vale, vale vale. Lo aguanta como un dios, eh Lo aguanta como un puto dios, eh O sea, es un, es un, es un maestro Chirrido, ok Ok, ok Y lo falla Chirrido y lo falla Perfecto Eh Danza pluma Al Talonflame Creo que sí Danza Pluma Y Maxi Barrera, chicos Maxi Barrera Sé que es perder un turno de, de, de, de Del Dinamax Pero es que no quiero que me paralice Sería una cagada brutal Porque puedo fallar Un ataque de Dinamax Y eso no lo quiero Con suerte me vuelve a atacar al Wilmer, Con un poquito de suerte Y eso nos hace aguantar bien y ese danza pluma sería increíble. Vamos. Vamos. Maxi Barrera, perfecto. A ver qué hace él. Maxi... ¡No! ¡Ataca! ¡No! Dios, Es un dios. Es un dios. Danza pluma. ¡Vamos! ¿Y el otro solo tiene taladradora? Por favor, dime que sí. Que no tiene cuerpo... Chirrito, perfecto. Vale. Eh, vale. Va a hacer maxignición tuyo. Eh, mi única salida de maxignición es o curar a Ghost o cambiar a Octavio. Supongo que la jugada tiene que ser curar a Ghost. Eh, porque. Sí, porque he conseguido super pociones y las tengo que gastar. Espera, oh, espérate, espérate. super poción curas 60 pesos. Lo aguanto, lo aguanto. Le, le, le he bajado. Le he bajado los stats. Le he bajado el ataque a la mitad. Y. Maxi chorro, además. Le va a quitar bastante. Vámonos. Podría por el Doom Por si me paralizase. Pero no creo que haga falta. Ya con el ataque a la mitad, ese Talon Flame me da menos miedo. Maxi ataque, perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien, te lo compro, te lo compro No me matas, no me matas, vamos Ahora en el pecho, Qué bien, qué bien visto Ese danza pluma, chicos Como hemos aguantado como unos campeones Y ahora, disfruta taladradora Taladradora no, hermano Taladradora no Maxi chorro de un Wildmer ah, De 120 de potencia Más Está. que no le quita una mierda tenemos un problema. A ver, está el Sol. Está el Sol. Claro, claro, claro. Está el Sol. Ahora sí que le vamos a pegar. Ahora sí que le vamos a pegar, chicos. Ya no, ya no te ríes, ¿eh? Wild, eh. Talonflame, ya no te ríes, eh. Vale, ya, ahora sí que con Ghost voy a hacer mmm, aire afilado. Y con luis mi Maxi, Chorro. Y yo creo que esto es GG, ¿no? Por favor. Por fa Acróbata. Bien, lo aguantas como un campeón. taladradora que lo aguantas como un campeón. El crítico... No ha sido crítico, menos mal, aire afilado. Y si esto no es GG, tiene que serlo, tiene que serlo. No es GG, no es GG. El Dunsparce, tío. El puto Dunspars. Vale, el Talonflame muere en terrible sufrimiento. Lluvia, Stab. Está... Ya está. ¡Vamos! ¡Adiós, Talonflame! ¡Coño! El Dunsparce aguantando como otro Champion, eh. Increíble. Increíble. Ok, ok, pues eh, voy a hacerle aire afilado y aquí cambio, obviamente. Si va a hacer taladradora, creo que Eric ya. Eric ya saca su pechito y enseña lo que hay. Uf, Eric, tío. Uf, Eric. Con el talonflame me podía haber matado, pero vamos, pero vamos. Menos mal que, que, que lo hemos podido gestionar más o menos bien. Poder pasado. LOL. Lo que. Menos mal que se ha guardado el poder pasado. ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡GG! ¡GG! ¡Vale! Y Gosuba al 28 y Pablo al 29, esto es increíble y hemos ganado a señorita Hut Hut. ¡Sin problema! Líder de gimnasio super poción, algo hecho mal. Definitivamente, algo he hecho mal poniendo los textos, tío. Pido perdón, ¿vale? Pido, pido perdón, ya, ya lo arreglaré, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Cómo es posible? Ya ya lo sé. ¡Uf! Este encuentro me ha abierto los ojos. Percibo en ti. Y en tu equipo, un espíritu formidable. Sin duda os eh, ayudará a encadenar victorias en desafío hasta enfrentaros al champion de los champions. A Folagoro. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Nos llevamos la medalla de tipo agua. Y de aquí al infinito, chicos. No sé si me va a dar tiempo a capturar. Eh, la verdad es que está siendo un capítulo interesante. Creo que sí. Creo que sí. Creo que podemos capturar, chicos. Vamos a ir rápido y corriendo a por esa captura. Primero me la meté. F. Cogemos esto Cinco Maya Balls Que nos vienen, nos vienen Nos vienen de locos De locos De locos De locos Chicos Chicos Chicos Gracias Primer Pokémon De Pueblo LOL Un Horsey. Me flipa Me ultra flipa De hecho creo que tenía pendiente forma galar Puede ser, no lo sé Pero Horsi Pepinote Ok Voy a tirarle Maya Ball directamente, o sea, no quiero. No quiero, no quiero ni intentar. No quiero que muera. Jorsi, futuro posible Kindra, tío, brutal. Uno, due, tres Y ahí está, rápido, sencillo, para toda la familia. Otro tipo agua. ¿Qué pasa con los tipos agua? ¿Qué pasa? Porque, ¿Qué obsesión con mi debilidad al eléctrico? Que menos mal que, que ha tenido tipo fuego de Dynamax. Sí, sí, le pongo un mote, claro El mote de este Horsea se lo va a llevar Crown Enhorabuena, Crown Estuviste en el directo del anterior directo Y me pediste mote Yo dije, vale, te lo pongo, te lo mereces, hermano Te puse mote en otra serie, me acuerdo Pero no fue un Pokémon muy determinante Y este Sidra, Horsea, Horsea futuro Kingdra eh, Puede ser interesante, la verdad De hecho, vamos a mirarlo Así para terminar el episodio A ver Señorito sí. Aquí está. A ver si tiene nado rápido. ¿Tendrá nado rápido? Chan, chan, chan, chan, chan. ¡Sí! ¡Nado rápido! ¡Bueno, un ataque especial! Nada más que decir. ¡Nada más que decir! ¡Compitruenos! Dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Ha sido brutal. El líder de gimnasio más epicardo posible. Eso que el anterior nos dio bastante susto, pero este, ojo, lo hemos aguantado como unos champions. Eh, nos vemos en el próximo episodio Que será la siguiente ruta Y luego otro gimnasio Y pim pam, pim pam Pum a la cachitos Nos vemos chicos Dejad un super like De compiturno, No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos Chao Chao